Hey, bienvenidos a Mess. Yo soy Classy o y Classy Bueno, son las 7.10 de la noche aquí en Alemania. Es 30 de octubre del 2019. Mañana es Halloween y este año todavía no me había hecho ningún look para Halloween y no tengo ganas de hacerme nada loco. Así que este año tengo una propuesta para todos aquellos o todas aquellas que mañana halloween no se quieren hacer nada sangriento ni loco nos vamos a hacer un maquillaje muy fácil muy sencillo y bonito espero que me quede bonito así que quédate a ver cómo nos queda aunque ya les voy a mostrar cómo me quedó y si te gusta pues quédate para que veas cómo lo hice lo primero que hice fue buscar entre todo mi maquillaje ¿Cuál es la sombra más blanca que tengo? Y la más blanca que tengo es una sombra blanca de la paleta de Sleek Makeup Ultramates versión 1 Es una sombra blanca mate Está rota, pero bueno También quiero darle un poquito de brillo Así que me hice swatches también Y probé todas las sombras con brillo Las más claritas que encontré Blanca, doradas, claritas, así Y para mi sorpresa el producto con brillo más blanco que yo tengo no es una sombra, sino un iluminador. Y esta es la paleta de Slick también. Este es, esta es la paleta de iluminadores que se llama Solstice. Y es este tono de aquí, que es súper, súper blanco. Y vamos a usar como base en los párpados este concealer L'Oreal More Than Concealer en el tono porcelana. Para difuminar el concealer voy a tomar una brochita porque es la manera en la que he visto que queda más blanco, queda más blanco que usando una esponjita. También puedes usar los dedos, lo que tú quieras. Con paciencia darle toquecitos hasta que se seque. Aquí con cuidadito extenderlo un poquito hacia afuera para que los bordes no queden muy marcados y ahora el otro ojo yo voy a tomar una esponjita seca y me voy a poner polvo para limpiar estas áreas que quedaron muy blancas por acá y además así aprovecho y me refresco un poquito el maquillaje porque tengo muchas horas ya maquillada tengo 12 horas maquillada todo esto aquí que estaba muy blanco hace poco compré un lápiz delineador de ojos blanco y se los quería mostrar, este es de Essence Long Lasting Eye Pencil en el color Snow Queen 33, el blanco vamos ahora con la parte de brillo, quiero ponerme brillito aquí en todo el centro de todo el párpado, como ya les dije Voy a usar este iluminador que es bien clarito, aunque aquí se ve así como color naranjita. Es prácticamente blanco. Vamos a ver si se ve blanco encima de blanco. Aquí voy. Aquí me voy a engrosar un poco la parte de abajo, quiero que se, que se note mucho, que sea bien visible que abajo tengo también mucho brillo blanco. Estoy bastante indecisa con respecto a lo que me quiero hacer a continuación, me voy a hacer el resto de la cara y mientras pienso y luego nos vamos de nuevo a los ojos. Este es Catrice Cosmetic Liquid Liner Waterproof en el tono 10 Don't Leave Me y es un, es un delineador de ojos que no es súper negro y es un poquito brilloso o sea, cuando se seca queda un poquito brillante no es mate Es un poquito difícil porque la puntita se ensucia de tanta sombra blanca pero vamos a ver. Estos es un poquito de primer para glitter o pegamento para glitter lo del toyo de ahorita era pegamento para pestañas es un glitter como blanco bien áspero grueso La fórmula de este labial no es buena. No sé. Que con estos labiales de Colourpop es siempre más fácil de delinear. Me encantan. Este labial negro me lo hice con un delineador de ojos. Si te gustó este video regálame un like, suscríbete Clásimes y te veo en el próximo video. Déjame tu comentario sobre qué piensas sobre este look, si te lo harías. En la descripción de este video te voy a dejar algunos links a videos de años anteriores donde me he hecho looks de Halloween diferentes, más complicaditos o más trabajados y más, más Halloween que este año. Así que suscríbete y no olvides cuando termines de ver este video, irte a ver los otros videos.